New York es otra cosa, con Bolívar Balcácer. Hoy, los Estados Unidos lo que más necesitan es ley y orden. Ley y orden. No hay ley y orden en este país. Hay un desastre. Y hay un desastre político. Y hay un desastre económico. Y hay un desastre moral. Y hay un desastre institucional. Fueron la gente del de presidente Obama que apoyaron el desmadre que tiene la policía de Estados Unidos. Una ciudad como Nueva York, emblemática, con un departamento de policía que fue ejemplo desmantelado porque el alcalde de la ciudad de Nueva York, con rasgos comunitoides, le dio la santísima gana de acorralar al New York Police Department y hoy los neoyorquinos estamos pagando violencia innecesaria, estamos pagando. Eh, un acorralamiento de la delincuencia contra la gente eh, humilde del pueblo. Hay que ver el pánico que la gente eh, muestra cuando uno viaja en, en el subway de Nueva York, en los trenes de Nueva York, en los buses de Nueva York. Cuando usted camina por cualquier barrio, entiéndase Alto Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens, porque usted no ve la seguridad que le daba el vehículo de la policía, la seguridad que le da a la policía. La mayoría de muertos en esta ciudad te la han aportado los pobres, los de los guetos, los que no tienen eh, información a tiempo. El Alto Manhattan no ha tenido educación por parte de ninguna de las figuras que tienen que ver con el desarrollo político y social del área. No le podemos exigir a Adriano Espallat más de lo que puede dar porque Adriano no tiene un crecimiento ampliado de la realidad que vive su comunidad. No estudia, no hace un contacto directo más que un contacto de cámara, un contacto cuando llega a Univisión o llega a Telemundo en un trabajo que uno a veces se pregunta y por qué solamente van al Alto Manhattan cuando hay problemas en el Bronx, cuando hay problemas en Brooklyn, cuando hay problemas en Queens, cuando hay problemas en New Jersey cuando hay problemas en el área del aeropuerto, en los Rockaway, cuando hay problemas en otras áreas. No, solamente se han dedicado Univisión 41 y, y Telemundo 47 a caerle atrás a Adriano Espaillat. Adriano no es la noticia y no es la figura que va a producir noticia porque Adriano no tiene visión de crecimiento, no cree en trabajo en equipo. No hemos visto una sola reunión de Adriano Espaillat con el liderato ampliado del Alto Manhattan. No hemos visto eh, a las autoridades principales, Ocasio Cortés, Adriano Espaillat, eh, eh, Bill de Blasio, eh, Andrew Cuomo, Charles Schumer, hacer una reunión ampliada ante la población de Nueva York. Ellos, ellos cinco, como las principales figuras políticas, no se ha visto una sola reunión de estos eh, pseudos líderes de cartón del Partido Demócrata en Nueva York de cara a los problemas que tiene la ciudad. Y estamos viendo la violencia, golpeando ancianos, golpeando mujeres, golpeando niños. En el caso del periodismo que tiene que ver con los dominicanos, el periodismo dominicano de Nueva York no existe. No importa cómo usted se llame, llámese J.C. Malone, Aldo y Sierra, Bolívar Balcácer, eh, Miguel Cruz Tejada, Manuel Ruiz. No existe porque nos apandillamos y lo que no nos apandillamos nos quedamos en solitario, como es el caso mío. Yo no hago ningún tipo de vida social con los periodistas eh, dominicanos de Nueva York porque la mayoría está corrompido. Hay quienes alegan que las denuncias que se hicieron esta, este fin de semana en la televisión de Nueva York eh, dominicana, latina, pero que tiene que ver con la, con la prensa dominicana, fue fruto de que algunos de esos periodistas presuntamente le habían quitado unos cheques que le daban de la oficina de Adriano, de Idanis, de la asambleísta Carmen de la Rosa. Y si eso es cierto, entonces, ¿dónde vamos?, Hace unos días se hablaba de protestas de periodistas porque lo habían sacado de una nómina del consulado dominicano donde le daban eh, prebendas. Entonces uno no sabe dónde está la información. Uno no tiene, eh, no tiene eh, una información creíble porque los periodistas se vendieron por un plato de lentejas. El empresariado de nosotros no tiene un líder que nos represente. Un Fernando Mateo, ¿dónde se metió? En el caso de Fernando Aquino, que podríamos mencionar como una figura, Fernando está en el Bronx, pero le falta vida, le falta despegue. Entonces, ¿dónde vamos? El consulado, no podemos pensar en el consulado porque este cónsul y los que se han ido y los que han muerto, ninguno ha hecho nada por la comunidad dominicana de Nueva York. Estamos prácticamente solos abandonados. Somos la comunidad con el mayor número de, de habitantes, sin embargo, somos la comunidad más pobre, la comunidad menos educada, una comunidad que no tiene crecimiento en ningún orden, porque no tiene quien lo dirija, porque no tiene quien lo oriente, porque no tiene quien lo eduque. Aquí hay clínicas de dominicanos que da pena ir a ellas. El trato que se le da a los propios compañeros dominicanos es deprimente, yo hablo por la comunidad mía, nosotros no tenemos quien nos defienda y Dani Rodríguez no vive en el Alto Manhattan, Adriano no duerme en el Alto Manhattan la asambleísta y los otros políticos eh, tienen diferentes direcciones para hacer diabluras los maridos se cambian los apellidos para confundir Yo estoy haciendo una investigación ahora que tiene que ver con uno de los políticos de ahí y con una de las personas más cercanas que está sirviendo de trampolín para hacerle daño a la comunidad dominicana. Y lo voy a hacer público en cualquier momento. Entonces nosotros tenemos que ir pensando hacia dónde vamos como sociedad, hacia dónde vamos como mundo, hacia dónde vamos como, como ente. Y usted como yo está llamado a cambiar, despertar. Ya todo no será igual. El pasado murió. Murió con, con la llegada del COVID-19 al mundo. Sea que lo inventaron los asiáticos o que lo inventara el hombre o la guerra de guerrilla que tienen los principales líderes, ya sea de. El bajo mundo social, político y económico, o lo que están en el solio presidencial. El mundo cambió, créanlo, el mundo cambió y nada va a ser igual. De hecho, de hecho, la sociabilidad terminó de morir con esta pandemia. Yo simplemente estoy tratando de poner las cosas en claro, de... Así como hago una crítica, y, y yo lo invito a ustedes a que vean mis videos, cuando yo hago una crítica, ustedes pueden tener la seguridad que debajo viene también eh, una fórmula que yo entiendo que se puede aplicar. Doy un consejo, critico, pero al mismo tiempo hago mi aporte. Parte de lo que dijo el compañero Alduay Sierra en su programa Entre Líderes, parte, yo la apoyo. Hace falta una unidad más sólida en la comunidad, pero la comunidad no se quiere unir. Si hoy la comunidad dominicana del Alto Manhattan está como está, es porque no hay concepto, porque no hay criterio, porque no hay solidaridad, porque no hay educación, porque no creemos en, en el trabajo en equipo. Y eso yo lo he criticado. Por ejemplo, yo no he visto al día de hoy no he visto sentarse en su cámara al ex candidato eh, demócrata de las primarias Ramón Rodríguez hablar ampliamente sobre el problema que afecta a los dominicanos del área que él dijo que iba a representar. No lo he visto, al contrario, lo he visto que todo el trabajo que se hizo terminó en una empresa a su favor, que no está mal. Pero si usted va a ser político, usted tiene que enfrentar los problemas que afectan a su comunidad, que usted un día dijo que iba a defender. El problema de los dominicanos debe resolverlo los dominicanos de Nueva York, no solamente del Alto Manhattan, porque el Alto Manhattan no es la comunidad dominicana. Los dominicanos estamos repartidos en todas las áreas de Estados Unidos. Hay muchos dominicanos valiosos y muy buenos en New Jersey. Hay muchos dominicanos valiosos y muy buenos en Queens en el Bronx, en Brooklyn, en el mismo Alto Manhattan. Pero hay que despojarse de ese ego. Hay que despojarse de, esa, eh, de ese complejo de grandeza. Si usted es un líder, y usted respeta a su comunidad. Usted tiene que medir a todos con la misma vara y darle a cada quien la importancia que cada quien se merece. York es otra cosa con Bolívar Balcácer.